Tú ves en tu hijo todo el potencial y el talento que tiene, pero también ves que existen obstáculos dentro de él que le impiden sacar el mayor provecho a todo ese potencial. Tú eres testigo de que en la vida real la gente más exitosa no solamente tiene talento, sino la capacidad de comunicar lo buenos que son y la capacidad de conectar con los corazones de la gente y no solamente con su cabeza. Por eso en Libertarios construimos un currículo teniendo en cuenta los mejores libros de liderazgo, oratoria y persuasión práctica y los adaptamos a los niños y jóvenes. Además, los transformamos a través de retos de educación experiencial, virtual que diseñamos a partir de la plataforma Roblox Studio. Permite que tu hijo semana a semana devele los secretos del liderazgo, la oratoria y la persuasión en los escenarios del juego de video más popular del mundo y conociendo a niños de toda Latinoamérica que le permitirán llevar su talento al siguiente nivel gracias al liderazgo, la oratoria y la persuasión. Y recuerda, el futuro es libertario.